Las grapas de F.J. La nueva grande escrita por Rick Remender y dibujada por Bengal. Eh, solamente han salido tres números de momento. Eh, quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar cómo molan puramente las ediciones de image, sobre todo... Eh, Comparándola con las ediciones de grapa de Marvel y de DC Comics, en las cuales están llenas de publicidad, de anuncios que encima se meten entre medio de las páginas. Aquí ves, en la parte de atrás, eh, tenemos algo mucho más elegante, simplemente una viñeta de algo que nos vamos a encontrar en el interior. Eh, y encima tenemos eh, el comentarios de los, de los autores, contándonos qué les llevó a crear esto... E incluso eh, cartas de los lectores. Fíjate aquí detrás que pone Giant Generator. Eh, esto parece ser que es eh, la, la subcompañía de Rick Remender. En 1992, cuando se creó Image, eh, se creó porque un montón de artistas estaban hasta las narices de cómo les estaban tratando eh, pues Marvel y DC, especialmente Marvel, y decidieron crear esta compañía con la idea de ser los dueños de los derechos de los personajes y de las historias que crearan, como no podían serlo en Marvel, vaya. Y para que esto fuera más fácil, creaban estas subcompañías. Por ejemplo, Eric Larsen eh, creó Brown Entertainment y bajo este sello, al principio, eh, no solamente creaba Savage Dragon, sino todos los spin-offs que salieron en de, de esa serie. Eh, Free Force, eh, Deadly Duo, etcétera, etcétera. También lo hizo Todd McFarlane, cuando creó Spawn eh, utilizaba un mismo sello para sacar todos los cómics que estuvieran dentro de, su, dentro de ese universo. Me parece extraño que esto de la subcompañía se siga utilizando hoy en día en Image porque ya no se está haciendo tanto énfasis en los universos compartidos, sino que cada, cada serie es totalmente de su padre y de su madre. Eh, pero Giant Generator deben tener muchísimo, muchísimos fans. Eh, bajo este sello ha sacado Remender eh, Black Science, eh, fire Event Eventual Eternity, The Last Days of American Crime... No he leído nada de eso, pero muchos fans está claro que sí, y por eso... Eh, aunque esto solamente tenga tres números, ya tiene su legión de fans, como puede verse en, la, en los comentarios, de, en, en las cartas de los lectores de final, que tienen un montón, y de hecho en el tercer número han recibido incluso... Eh, unas fotos de una chica que ha decidido hacer cosplay del personaje principal. Eh, comentan los autores que esto debe ser, eh, un, debe ser un récord. Eh, solamente de los primeros números ya hay gente que se está disfrazando de los personajes. Es, es muy complicado que una serie llegue a ser de culto tan rápido, ¿verdad? Y yo simplemente la pedí porque me gustó cómo la, la publicitaron o me llamó la atención cómo, cómo, cómo la estaban promocionando en el catálogo de previews. Así que decidí tirarme a la piscina y ver de qué, de qué posiblemente iba a ir todo esto. Eh, es una gran manera de descubrir cosas nuevas. Eh, yo lo recomiendo totalmente. Iza previews eh, y pedid una serie cualquiera que empiece desde el número uno, eh, preferiblemente que no esté dentro de un universo compartido como Marvel y DC. Eh, y atreveros, porque puede que os llegue una mierda, como por ejemplo me llegó Prism, Prism Stalker, o, o puede que os encontréis con una joyita como esta. Está ambientada en la actualidad, eh, pero eh, está en el desierto, con camiones, con coches, con carreras de coches, con, eh, bueno, carreras no, persecuciones, eh, mafias, el submundo... Es como una del oeste, un, un western moderno. El dibujo de Bengal... El, el punto fuerte que tiene es la expresividad, es muy muy expresivo, eh, muy muy dinámico, vemos, vemos perfectamente por, por qué están pasando los personajes en cada uno de los momentos, eh, también se le dan muy bien la, los coches, las carreras de coches, aunque solamente hemos visto la mitad de una en el primer número. Aunque los propios autores ya están picando diciendo que la mejor carrera de cosas que van a hacer, eh, la, la mejor eh, persecución, perdón, eh, va a ser para el número 10. Eh, ya, ya, ya lo están haciendo con antelación, ¿no? O sea, quedan meses para el número 10. Eh, esta serie, por lo visto, va a tener 12 numeritos. Lo van a dejar abierto por si les apetece continuar la historia pero no, no van a tener necesidad de continuarla. Solamente la continuarán si les apetece. Pero el, la trama principal ya se acabará en el, en el número 12. ¿Quién es Glory? ¿Quién es esta chica? ¿Y por qué nos tiene que interesar? Eh, Glory vive eh, con su padre en un camión, para ella su familia son el resto de camioneros que van por el desierto y por la carretera, eh, son gente que vive fuera de, del, no necesariamente de la ley, pero sí fuera del sistema, eh, se niegan rotundo a pagar impuestos, están totalmente en contra de, de la, las vidas tipo oficinista, eh, y viven con libertad. Ahora bien, ese tipo de vida eh, tiene un riesgo eh, que es que cuando su padre eh, se pone enfermo y necesita que le hagan un trasplante de hígado, pues no tienen número de la Seguridad Social, no tienen dinero y, eh, bueno, que se va a morir. Y eso al padre le parece bien, no le importa morirse por algo así, porque le parece coherente con sus ideales y con el estilo de vida que ha llevado hasta entonces. Pero su hija no está nada de acuerdo y, sí si que su padre se entere, va por primera vez a cometer un crimen, a cometer un crimen importante. Eh, su ex marido... Eh, está metido con temas de la mafia y tal. Eh, con... Ella cree que está metida en un tráfico de drogas. Eh, de hecho, por eso se divorció de él. Eh, y lo que quiere es matar dos pájaros de un tiro. Va a robarle eh, y, por lo tanto, ya que salva la vida de su padre, eh, pues se vengará de, de él. Eh, pero... Si lo consiguiera de buenas a primeras, esta serie solamente tendría un número. Eh, se ve metida en un follón muy importante y, y por eso la serie es... Eh, por eso tenemos serie, por eso tenemos el problema, cada vez se va a, a liar más. Voy a hacer un spoiler del final del primer número, ¿vale? Spoiler, preparados, 3, 2, 1 Resulta que su marido no era traficante de drogas, era traficante de personas, que es mucho peor. Traficante de órganos de personas, o sea, les encierra y se dedica a, a destriparlos y a vender sus órganos. Entonces, cuando Glory descubre esto, se le crea el objetivo secundario de, ya que estoy, voy a desmantelar esta red, voy a salvar a toda esta gente y voy a impedir que se siga traficando con, humano, con humanos en esta parte de Estados Unidos. Um, bueno, pues, eh, en fin, y mientras tanto, tenemos un montón de humor, ¿vale? Un montón de humor blanco, pero también mucho humor negro al estilo de Tarantino. Y eh, también terror y drama. Sí, terror. Eh, porque claro, si crees que se van a tomar a risa esto del tráfico de humanos, estás muy equivocado o equivocada. Eh, está también, parece, inspirado en, la, en el estilo de los hermanos Cohen El principio se parece mucho a, o, o, o tiene mucha reminiscencia de No es país para viejos aparece en una hamburguesería este tío que es una mezcla del, del malo de, de, de Javier Bardem en No es país para viejos y, y bueno, visualmente a mí me recuerda al Teniente Blue de Dragon Ball, pero el caso es que este psicópata guarda debajo de su gabardina un dispensador de nitrógeno líquido y se dedica a matar a la gente con el nitrógeno. Eh, muy bestia, muy bestia. En mi número favorito de momento ha sido el último que ha salido, el tercero, porque te cuentan probablemente lo que te deberían haber contado desde el principio tranquilamente que es la vida del padre de Glory eh, y, de, y de su mujer y de, cómo, y de cuando nace Glory en el camión, etc. Eh, vemos el padre que era un oficinista... Y, y decide dejarlo todo, decide, decide dimitir y decide irse con el camión a, a ser libre. Es cuando, cuando llega a su a su punto más extremo de no puedo aguantar esto, eh, es, cuando, es cuando decide cambiar de vida. Es, eh, es muy bonito, es una fantasía casi especialmente dedicada a nosotros, los que nos pasamos la vida atrapados en, en oficinas, y no tenemos el coraje necesario para, para dar un vuelco a nuestra vida por los peligros que esto conlleva. Yo, si, si, si lo dejara todo, no podría comprar más comis ni, ni ir al cine. Y bueno, eso por mi parte no puede ser. Pero que eso, nos, que eso no nos impida soñar con este tipo de, de historias y disfrutarlas en, la, en las carnes de otros. ¿Tú has sido capaz alguna vez de dejarlo todo? ¿Has tenido algún cambio radical en tu vida? Si sí, no, déjalo en tus comentarios.